con la foto, ahora estoy grabando, creo. A ver. ¡Buena, Héctor! Eh, después de esa interrupción. <risas> esperamos empezar el duelo número 3. Tres. Tres. Espero que el Raúl lo soa en orden, ¿no? Si no va a quedar la caga No. Va a quedar la caga Acabáis de cagarla. Acabo de cagarla, ¿verdad? Bueno, continuando con nuestra serie de. ¿Cuántas copas tenés? ¿De ¿Cuántas copas tenés? En la esquina izquierda. Les Sin copas con el oro de ah, la edición de <ríe> Dharma. Dharma. Mira qué bonito. Tenemos a. En la otra esquina, eh. ¡Oh! Reperino. <risas> bueno, el Raúl. Descalificado por estar comiendo lado, Raúl. No estoy comiendo lado. Te, te veo comiendo el lado, weón. Te estoy Una jalacia, weón. <risas> te veo comiendo el lado. Déjale el lado lado, por favor. Ya, ya, ya. Que está tomando. ¿Te va a descalificar? Wow, si los plátanos no existen. No, no sí. existen. Chiste interno que vamos a explicar después. Y en la esquina con el oro de. de la falsa cautiva. Después de la cirugía plástica de la primera edición. Tenemos a Felipe nuevamente. Primón, Veamos cómo les va en esta ocasión. Bueno, Mazo. Sacerdote. ¿eh? Mazo dragón yeah. bueno por si el protector no lo avisa vamos parte de los mazos inicia recordando acontecimientos anteriores raúl postula a su mazo sacerdote luego de haber perdido horriblemente no pues ganaste con el mazo bárbaro Sí. a chucha que no era hasta el que perdiste no que no, conveniente no se lo ahora, ¿Ahora se lo voy a subir porque, como. Voy a tener que poner. Entonces te no va a hacer el Ya po, weón. <risa> <¿Tú estás> <risa> callado, <risa> <que>? <risa> no, me quedo, hermano. Tienen que tirar los vados, por hermano. Sí, bueno. Ya. Pues. Dale, Felipe. Tira los dos, hermano. 14 más 8. 14 más 8. Te toca, Rolls. Buena, buena. Buena. <risa> <risa> <risa> ¡Ganó el Felipe! Bro. ¿Viste? ¡Qué fumar, weón! ¡Qué fumar! Necesito saber si los números son mayor o menor nomás Ya yeah. eh, bajo oro ¡Oh! ¡Oh my god! La diestra Bago de ¡Pago la... ojo, bueno. ¡Oh! oh. Eh, furia va al comienzo de tus bases. finales Ah, al comienzo de tus Si esta aliada hizo daño oh. al más subestido oponente Puedes robar una carta ¡Oh my god! Tres. Es un momento en que te doy cuenta que el Felipe le gusta el suicidio Quiero robar más cartas para tener menos cartas y así perder más rápido. No una carta? Ah. Y no puedes ajá, finalizar ajá. porque tú eres primero. Finalizo. Raúl. Ya, me reagrupo. No reagrupáis nada, weón. Bueno. Me reagrupo igual, weón. Bueno. <risa> <risa> ya, bajo oro. Hamza. Puedo Hamsa. modificar una carta. ¿Barajatres? No te preocupes, Raúl. Yo doy fe de que barajaste. Aunque la gente. ¡Mmm! ¡Mmm! Mm. Mm. ¡Bueno! ¿Cuántas copas tenés? Estoy desgraciado. ¿Para dos. El juego dos y el juego Nefertiti. Nefertiti. Tranquilo, frágil. Purifico dos cartas. ¿Se sea, de mi no. Se nota que de hay destierro. Ya. Quiero dos cartas. O sea, purifico dos cartas. Y puedes robar una carta. Rrobo una carta. Destierro. ¿Qué toca, Felipe? Era el eh, grupo. El grupo aliado. Oh. Bajo oro. Oh. Eh, única. Cuando este oro en juego, y todo el eje de la de raza cuando tú el pones nos bota dos cartas. Oh. Ahí está, se toca iba. Toma andatecito, se toca o 3. Se toca me a mejor que Yugi? pues... O guau, que habla ¿Qué que habla, qué habla. <risa> con ¿qué la, la caga? ese comentario que o la caga... <risa> que es la que...? Que la le... caga... Me trae esta en el juego, los aliados de raza dragón que contóle que no eran los fuerzas. Solo pueden ser bloqueados por aliados de raza de héroe o caballero. Dale. <risa> Deja mostrarla. Po. Y no la vi he chula. <risa> Dale. 8, ¿no? No. 7. 7. 1, 2, Partimos, 3, agro. 5, 6. No tan agro como nos gustaría, pero... Eh. eh robo una carta por el long war Sí. Y finalizo. Maravilloso. Raúl. Me toca. Your chance. Mm, mm. Mala jugada ahí, Raúl. Me <risa> eh, bajo oro. Uh, águila imperial. Vamos, tres. Oh. Mi Oh. Unifico oh. oh. dos cartas por... Que me vaya a barajar. Por la... Purifica por esta. Es eh, escándalo. Es un escándalo. Es... Ah, no chucha no puedo cantar, porro. No, no puedo no cantar. No puedo, ¿No puedo no cantar? No puedes cantar. Como purifiqué no. una carta, te barajo al balaúl. Barajatriz... Ahora me destierro Águila Imperial, Águila Imperial es para, para, para purificar tres cartas. A ver. Y por el brinco armadillo que puedo tirar la habilidad dos veces por turno, te voy a bajar el dentro Oh my God. God. What the fuck? ¿Vemos qué hora es Felipe? ¡Sí! ¡Es hora de morir! <risa> no, no, no, no, no, no, no. <risa> ¡Time to die! Y otra cosa Me dejáis no, no, no, como eso. la wea pues, ¿Por, no, ¿Por qué? ¡Time to die y le pegáis dos <risa> qué ¡Jajaja! ¿Qué, qué, qué, <risa> Julio Mediocre, wey! Mm. Sí, no es una que el árbitro no es no es, par es terriblemente imparcial. Inpar <risa> eh, pagó dos, o cristalino ahí. Oh, pagó uno, o ten Oh, my god. Como tengo cuatro oro Oh my god. Para jugar dos cartas. Oh. Pero de aquí, cuando tengo cuatro oros, bajo cuatro cartas. No bueno, no, calmado. Es por el cristalino, ¿no? Por el ¿no? cristalino. Van a sacar dos cartas, o sea, ¿hasta dos cartas o tres? Hasta dos. Hasta dos cartas por varios cartas, vale, no. el cristalino que no tiene el única? Porque sí, no el de ahora es... No, pero que nunca salió uno con única. Ah, ¿nunca? No. Ah, pero es única. Sí, ahora es única. No sé eh, ¿finalizaste? No, robó dos cartas por el cristalino. Ah, ya. Yeah. ¿Y? ¿Cuántas cartas tenía? hermano? ¿No tiene furia ese, ese dengue? Sí. Le de dio julepe El grupo... Eh... Bajo oro, gente? Sí, por ¿Moneda? No, tranquilo. Tranquila no, no, Eh, no, todo voy voy purificar dos eh. Dos cartas no, no, no, no, no, te no, no, al <risa> Moneda <risa> Moneda ¿Cuál es, ¿Cuál es Tabismo? No ¿Por qué tenía una Tabismo ahí? Porque la me la botó Ajá. ¿no? Uh -huh. Y Robo una carta con Efertiti Luego pago un oro Juego a Asteria de Delos <risa> Purifico hasta una carta de un cementerio ¡Ta madre! Por el Brikta te barajo al cristalino esta tipa tiene rayos de los feos, weón, la media carta, weón. ¡Qué sí, madre, weón! Es como la, la Storm, pero de los griegos. O, no, ¿de quiénes son estos? Romanos. Romano. A los romanos les robaban. Dios sea medio mundo, po pues, weón. weón. Y por eso robó una carta. Oh my god. Oh my god. ¿Pero cuántas cartas tenía en la mano. Bueno, sí, no, al, final 6, 7, al final me tenéis que decir. Al final me tenéis que decir. Sí. Y voy a pagar dos. ¡Chu! Más voy a pi jugar Pi Nefertiti Nefertiti Pace Ah puta madre Felipe te puta lo es una carta <ríe> Me podéis decir cómo está el clima allá abajo por favor Porque de ahí no te saca nadie weón Se le ha besado La cagaste weón <ríe> <ríe> <risa> Una carta de Nefertiti Nefertitis Finalizo ni, y los los mineros, <ríe> ni los mineros Ni los mineros están tan abajo wem. ¡Ja, <risa> ja! unas cartas porque tenía 9 cartas. ¡Uno! ¿Tenía ahí 9? Sí, vaya. anda qué bueno! Te toca. Felipe, tu turno. Bajo oro. No, no tiene aliado, así que no me pego. <risa> Pero Felipe, ¿puedes remontar? Sí, sí, puedes. Yo creo en ti. Pobrecito Oh Ah, Es una muy buena mano, no, weán man. O sea, ya Ah, uh, cagaste, uh, Rob Y todo los oleado si don son va dragón Lo aliados por este experto de no fuerza Por cada oro en tu reserva de oros Ah, fuck Oleado que pasa <risas> dos menos No pueden ser declarados atacantes Ah No tenía reserva Pero no podía atacar Con el s s s Hasta el pleno turno Oh, fuck Oh, my God no, no porque te lo va a destruir, te lo va a barajar o te va a matar a ti Alguna <risa> no cosa voy a hacer, <risa> alguna cosa voy a intentar, una cosa poca <risa> Para secuestrar a tu familia tu <risa> familia, familia bueno, Mejor pues, no dos pájaros de un tiro La <risa> hueá no, bueno, ya Eh, barujo. Bajo uno. ¿Cuál bajaste? aguadita ah, ah. Juego 2 Juego Ah, no. No yo te hago un ah, ah, no. Cagaste. si, Si tengo no, tres cartas en el destierro, puedo usar solidez, así que te barajo a veces. No te sacan ni con sopapo el hoyo. <risa> ¿Eh? Baraja tres. Pago Ahora a atacar. Nefertiti. Y otra Nefertiti. ¿Cuántas? Ya, va? por una Nefertiti voy a purificar cero cartas. No, sea? una. Cero cartas, O sea, una carta Una carta. Una carta robo <ríe> oh, una carta. Tiene tres nefertiles Y por ahora los dos voy a publicar cero cartas Me acuerdo que tenía cartas? una Ahora tiene tres, pues, Manu Estas dos cartas, sí Le robo dos cartas <ríe> Y lo pago con Ah Pensaba ah. darme cuenta que me vas a estar Tenerle mal armado ¿Por qué? No sé por qué ¿Tres? tres Cuatro Son ocho Cuatro Y uno Justo se a... Algo bueno que hagan. El... Oh, que pesa. Oh. Oh. Oh. Oh. Felipe, ¿Tiene, tienes sí? a tu audiencia apoyándote detrás. Eh, eh, tengo una carta en la mano, así que desperto uno. No, vale. Menos ¿no? <risa> mal. Algo de daño que haga. Toca? Vamos, Felipe. Tienes que... Si limpís mesa, se queda sin aliado en mesa. Yeah. Sí, <risa> ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me estoy esforzando! <risa> Demasiado bien Héctor Me sorprende tu mm. capacidad de... Redacción Exactamente Gracias Pago uno? ¡Ah! Cuando esta levanta un juego de los que nunca son de dragón Puedes buscar un oro sin alineante le más o menos y volar en tu oro para abajo Busque eso más oro Justito, ya está al final, así que no va a bajar ¿No es necesario? Va, a dar el pase free por esta vez realmente descalificado por buen. Oh, <ríe> me, <ríe> me robaste la que? Me robaste la copa! Me robaste la copa Te lo dudo a un ojo, hambre de apoges ¿Qué hace? Ah. El objetivo de raza de la contorio, que controló ganamos un esfuerzo hasta, hasta la fase final Por cabo al Bueno, 3 ve la fuerza Ah no tiene furia Hermano, la peor jugada que he visto. La peor. La peor, weón. Y he visto niños ciegos jugar a la pinta. Hermano. La peor jugada que he hecho, weón. sí jugar a la pinta, weón. Córtale, córtale. No, no, ya, no, no. Ya la cagaste, weón. No. Puta la agua, feliz, weón. Córtale, córtala. <risa> Desperdiciado totalmente esta carta, weón. ¿Y <risa> sabéis qué, weón? ¿Eh? Voy a pagar dos de oro, Voy <risa> a bonificar la weón. <risa> <risa> sí, voy a bonificar la weón. ¿Se lo ahí? Sí, lo he Ah. Sí, Problemas tío. modernos, <risa> <evolución> <risa> <en> modernos. <risa> <risa> pero modernas. ¡Pitipaldi! Para lo entendido. <risa> Pago Bien. 3 Raúl, que no se ventan allá. Sí, pues ese. Gran Arconte. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Gran Arconte. ¿Qué dice Gran Arconte? Única indestructible. Cuando te lea un juego, le todo el daño que fuera a servir hasta tu próximo turno. Mientras este alto sí. en el juego, si todos los lea y encontras un cerrote y un caballero y fueras a recibir daño de un aliado. Reduce ese daño en 3. En paréntesis, cagaste. Ah. A ver, gente de la casa, ayúdenme a contar. <risa> Bien. Dos Good <Bien>. ¿Dos? <risa> eh, ¿Dos? Dos, job. Dos Dos Uno Y tres, tres. Good, Good job. Everyone. Yeah. Yeah de suscritos a 150 personas creo que no tenemos tanto pero no importa tenemos 300 weón somos famosos weón toda la familia del y <risa> y somos famosos el weón donde a la calle, wey, wey, wey. Wey. te voy a mandar al festival de viña wey. Sí, boludo. mi instagram ah, eh. ah, ah ah ah ah Bueno, entendió. <risa> O uh, Serpiente Roja yeah. uh. Uh. Oh my god Que genero doros para <risa> jugar aliados de... Reservoirs? 25 más, ah, 25 okay. más. Dale Pago 6 Pagas 6? Tienes 6 ah, tienes... 4, 4, más 4 más 2 Más 2 son 6, muy bien Juego Kalilla uh. Oh my god Renta inmunidad tal y cual. Cuando yo te leo, entro en juegos y guardaste ese coste y todo los Leo que no te en la son de la Zara. De destruye este el objetivo porque ahora esto se me ha agarrado. Oh my god. Te... No. Vamos a mostrarlo. 6. ¿Esta es la ultra real del drone? Eh, de Dragon 6. Sí. Sí, vamos, este es el truptible. ¿Destruye o desterrado? Son. 1. Destruye. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. 5. 6. Línea de Ataque Línea de Ataque ¿Alguno tiene furia? Ya, espera Y... Cuando pagas el coste de una carta de 4 o más Para destruir un aliado de objetivo y luego robo una carta. Ya Y quedo solito Quedo solito Ya Al comienzo de tu vacía final, hasta tantas cartas objetivas de tu enemigos como fuerza tengas este aliado ¿Qué carta? Cariño 6 2, 3, 4, 5 y 6. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, interesante jugada. Está remontando, ¿no? Mejor jugada que la, que la anterior, exactamente. Que que la que la sí. Si hubieras hecho esa jugada ahora, se hubiera dejado todo el cementerio. ¿verdad? Bueno, le falta un oro, po verdad. Las... Hola Martín. Hola. Vamos, gente, vamos. Rápidos, veloces. Como el viento, Fiti. Fichip... ¡Ay, <risa> <risa> eh... regrupo Sí, le tiro. ¿No reagrupo? Sí, reagrupo Allá. Ah, <risa> eh... ¿No hay a tirar moneda? No, no me sirve nada. Moneda. Bajo oro. Eh. Ah, me alcanza. Voy a dar ¿Eh? dos. Voy a jugar... Despertarle. Voy, jugar... Voy a jugar dos. Voy a jugar a Bolonia ¿Ya? ya. Voy a dar dos. Voy a jugar con Botella. Ah, cagate, peligro. Juanfero de ella desterrado, desterrado, desterrado, desterrado, desterrado, desterrado, desterrado, desterrado, No desterrado. tengo nada En conclusión, el Raúl se purificó todo su, cement su cementerio, cementerio al destierro Luego, por el, la habilidad de de No, ese no Ahí sí Ya, sí. meter el pico con el... Ya. Ah. Ah. Ah. Al tiro, el Mira, <risa> este, no. este era, este era un, este, O sea, un... video super... ¡Vuelve al rincón! ¡Anda, Matías! ha sido un video súper ¿no? sí, bueno, ¿no? Sí. sido. ¿Cagó? ¿Cagó? <risa> se fue al desagüe la wey y fue parte <coughs> Y robas dos cartas robas. Pero aún tienes la polonia en un mes Exactamente Entonces ahora pones la polonia Mira las tres primeras cartas no. Felipe A ver con estos logros ser ir. Yo creo que sí eh, me destierro esta me quedo con estas dos Ya yo creo que logro seguir Por nefertari no sé. Uno, no, dos, verdad, tres, cuatro, 3 no, no, ¿Ya? Espérate, falta algo. Te, te tengo que dar. Me esterlas tres de los. Así que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y <coughs> por la necesidad 10. Y por la infaltar 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Sobrevivió, hermano! ¡A duras penas! 3 cartas. Y. Final. Haz que tu turno valga la pena. Finaliza el weón. <risa> <risa> <risa> no se puede barajar seis cartas. Y. No va a sobrevivir. No, no lo sé. <risa> confía en el corazón de las cartas, Felipe. ¡Papá! Bueno, que okay. igual Kaiba era mejor jugador y no confía en el corazón de las cartas. No, no. no sea trampa. <risa> yo que nunca se atrapa, weón. ¿Cómo que no eran prácticamente dos contra uno, weón? <risa> ¿Qué? Pero yo es verdad, weón. No, ya jodí. Juega hasta juega el, final Felipe. Juega hasta hasta el final, final, Felipe. Vete como un hombre. Martín, weón? No sé, weón. Pago ¿sí? seis. Seis. Pockets a Gual. Cada bota 3 cartas. Ah. Ah esa jugada uh, esa y, jugada no perdí wey. <risa> y con eso y a jugar. finaliza nuestra partida del día de hoy y iba a jugar a Chinifro entonces te iba a... Uh, ¿no jugaste antes? porque estaba en el cementerio ah, problema ahí la mano ahí las dos partidas perdidas la cuestión no se fue no te, no te preocupes felipe nosotros lo editamos y ponemos ahí ganador <risa> ganador, <risa> ganador winner winner, winner. Tranquilo, yo estoy viendo mi mierda contra electro, así que... <risa> me voy a ganar el más de este. Ahí se dieron cuenta que el mazo del Raúl cuesta como 8 millones de pesos Ni tanto, weón. Ni tanto <risa> Vamos, Ni... contemos. A ver, eso me costó 2 lucas 2 lucas No, ¿Ves? ya, pero eso es para otro Ve sumando, ve sumando Cuando la gente lo vea en, en, en el link Ahí va a sacar la cuenta de los 8 millones de pesos <risa> eh, Buena partida Buena partida, cabrón eh, los felicito a ambos y a mí mismo. Soy grande, lo sé. <risa> soy, el mejor. soy el mejor. Yo gané, yo gané. <risa> Me quiero felicitar por esta partida. Por esta historia. Jugada <risa> ah, destacada del, eh. de la partida. La mía. Player eh, the game. Eh. Eh, gracias, Héctor. De nada, Héctor. Jugada <risa> eh. ah, destacada, Dipsa con. Sin furia. Qué mierda de eh, partida, weón. Bueno. <risa> Como bueno, Ya, perdón, perdón. Pero que eh, lo hice muy bien yo. <risa> Yeah. Adiós, digan <risa> chao. Chao, chao. Muchas gracias. Y bye.